Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué pico? ¿Qué onda? ¿Qué, ¿Qué onda? César? ¿Todo bien? ¿Hola? Sal. ¿Todo, Todo excelente. ¿Listos? Eh, fíjense que estamos platicando hoy de, de, de podcast que vamos a tener hoy pues, la verdad a mí me llena mucho el corazón porque le decía a Ramiro que en los últimos días he intensificado mi labor de ventas y pues obviamente esto es como que algo que... Que estamos viviendo ¿eh? en el momento y pues las ventas es la clave de todo negocio y sin ventas no hay negocio y pues realmente es la habilidad para ganar dinero o sea si te hace falta de dinero tienes que aprender a vender si quieres que siempre te vea bien económicamente pues tienes que saber vender y eso hace que tu vida sea muy distinta no si sí, y, y la verdad es que eh, en las últimas semanas eh, he estado viendo varios casos de empresarios de las empresas que asesoramos, y, y es muy inconsciente el tema de, de que mucha gente le saca la, la, la vuelta a las ventas, ¿no? o sea, le saca la vuelta a, a confrontar al cliente, a, a ver qué más le hace falta, eh, y, y nos llenamos como de muchas cosas que hay alrededor, y, y realmente yo pienso, y, y es parte de lo que vamos a hablar en este podcast, que es porque traemos una definición equivocada de vender, ¿no? o sea, muchas veces se ha programado socialmente que las ventas pues, es estar insistiendo, que es estar eh, empujando al cliente a hacer cosas que no quiera, o este, ser muy hostigoso con el cliente, o estar eh, haciéndolo, pues que, que haga cosas o que tome decisiones a lo mejor en contra de su voluntad, y eso no es la venta, o sea, eso no, es todo lo contrario, este, y pienso que tiene que ver mucho con las creencias, ¿no? sí Sí, bueno, lo, lo, de lo que se va a tratar el podcast del día de hoy va a ser de por qué vender es servir, por qué te tienes que enfocar en que la creencia principal de las ventas es el servir, es el ayudar. Sin embargo, como bien comenta Ramiro, eh, primero hay creencias negativas que nos instalaron desde niños, y por lo cual no vendemos, o sea, no vendemos ¿por qué? porque es, hay dolor hay dolor el, el que ayer estaba haciendo llamadas y una persona me la rayó otra persona se empezó a burlar de mí o sea, obviamente cerré, o sea obviamente, sin embargo hay cosas que suceden que no te puedes eh, escapar, o sea, si estás vendiendo obviamente hay gente que te va a rechazar obviamente hay gente que te va a a aceptar, pero es un juego, o sea, lo tienes que tomar como un juego. Para mí es un juego de números, las veces es un juego de números. Y cuando te basas en esas creencias de primero que vender es la principal herramienta para poder ganar dinero, cambia todo. ¿no? O sea, yo cuando compro propiedades, cuando tengo que invertir en el negocio, cuando eh, tengo que quiero comprarme un carro, o sea, estoy pensando cómo vendo más, cómo vendo más, qué tengo que hacer para vender más. Yo evidentemente tengo que ponerme a hacer llamadas, y obviamente me tengo que poner a mandar WhatsApp, si nuestro equipo de ventas hace lo mismo y tenemos que intensificar, pero es la principal habilidad para ganar dinero. O sea, sí, yo sé que causa dolor y yo sé que es es este una creencia negativa porque pues te van a decir que no y te van a te vas a sentir rechazado. Sin embargo, es la principal habilidad para ganar dinero. Sí, tiene que ver todo con lo que estás pensando al respecto de cuando estás vendiendo. Sí, porque yo conozco mucha gente que se pone a vender y dice, hijo, ahí voy otra vez a vender, ahí voy otra vez a que me digan que no o a que me mienten la madre en las llamadas. Bueno, pues vamos a ver qué sale. Y yo realmente cuando voy a vender, cuando voy a una junta de ventas, cuando estoy en una llamada de ventas, yo lo que estoy diciendo es cómo voy a hacer para que en la llamada pueda sentir la persona que yo le estoy ayudando. Porque yo sé que independientemente que el tamaño del negocio que sea, independientemente del giro que sea, yo sé que yo tengo herramientas para poderle ayudar a esa persona a que mejore su negocio. Esa es mi creencia. Y con base en eso, yo lo que hago es hacer mis llamadas. Entonces para mí, hacer las llamadas o ir a una junta de ventas, para mí es muy sencillo y lo disfruto, porque yo lo único que hago es ayudar y eso se transmite, se siente cuando lo estás haciendo fíjate que esta semana, eh, ayer estaba midiendo mis números ya los pueden empezar a meter en el, en el CRM como, como todos lo hacemos ahí en el equipo y hice más o menos, mandé 1200 whatsapps en tres días y llevo como 140 llamadas aproximadamente y yo pensaba, después de eso, o sea, realmente después de N llamadas que he hecho en 30 años de venta, eh, después de N WhatsApps, N juntas de venta, todo se basa en lo mismo. O sea, es qué vas a hacer para ayudarle a la otra persona y ayudarle a la otra persona a tomar decisión para que logre sus metas, o sea, que a través de tu producto o servicio logre sus metas. ¿verdad? O sea, esa es, esa es la... La base de las ventas, o sea, cuando tienes esa creencia en tu cabeza y sabes que le vas a ayudar a millones de personas, lo que empieza a suceder es que te dan ganas de hacerlo, te dan ganas de servir, te dan ganas, le de decía a Ramiro, es que tengo muy buena sensación de lo que estamos haciendo porque sé, hay ciclos, se empieza de cero muchas veces, o sea, se va equipo, llega equipo, eh, cambia gente, se mueve, pero sigue, cuando sigues y vas implementando más cosas en tu negocio pero sobre todo tienes la persistencia porque las ventas tienen que ver con persistencia y el realmente el deseo de ayudar o sea todo se da todo se da y, y, y probablemente puedas estar pensando porque digo tú que estás viendo el podcast eh, tal vez tienes un negocio un industrial un negocio de seguros un negocio de comercializadora lo que sea, para todo aplica esto el otro día estábamos con unos empresarios y me decían no, es que no, es una empresa que fabrica pintura me decían, no, no, es que eso de hacer llamadas y mandar mensajes y correos electrónicos eso no aplica en esta industria ¿no? o sea, aquí las ventas son diferentes es una creencia completamente errónea no sé, sea, yo veo las ventas de esa empresa y las ventas de esa empresa están así y esas están así, es así, y es así pero no están así y el tema aquí es que, o sea, para poder empezar a hacer crecer una cartera de clientes, pues hay que hacer eso, o sea, hay que hacer las llamadas, hay que mandar los mensajes, hay que prospectar, hay que hacer llamadas en frío. Y, pero el tema aquí es ese, o sea, es no puedes hacer eso partiendo de una creencia equivocada. O sea, si, me queda claro que si, si dices que no, para ti no es esto, mejor no hagas las llamadas, mejor no... no pues no te pongas a ayudar a la gente porque no lo van a sentir, no, no va a pasar, pues. Pero si dices, oye, ¿no sabes qué? si sí, es cierto. O sea, realmente lo que voy a hacer es llamarle a todas estas personas y yo sé que mi producto o mi servicio es mejor que cualquiera. Y yo estoy tan convencido de eso que se lo voy a demostrar en la llamada y en la junta de venta. Y por eso es que voy a poder hacerle sentir que lo estoy ayudando y por eso es que voy a vender. Ese realmente ese es el fin de estar empujando a hacer las llamadas y obviamente a tener tu meta de venta muy clara, ¿no? O sea, tú tienes que estar haciendo eso y esa es la clave de la persuasión, ¿no? Y lo hemos hablado en otros podcasts que al final de cuentas es sí estoy vendiendo y estoy empujando la base de datos, y estoy empujando los leads, estoy empujando a, a todos a que me compren, pero porque si me compran lo que me compran ya es un servicio producto les va a ayudar mucho y yo tengo que estar convencido de eso y eso es lo que les tengo que transmitir en una llamada, en una junta. Y ya después de mostrarlo con ese producto o servicio. ¿no? Claro. Y, y fíjate que es, es otra vez, ¿no? O sea, muchos vendedores novatos o muchos empresarios dicen, no, es que no quiero ser intenso, no quiero ser... Y realmente las ventas se trata de eso. O sea, yo le decía a Ramiro, a mí la gente no me compra nada más porque sea bueno, sino es porque tengo... 24 años en el mercado y sigo friegue, friegue, chingue, chingue, ting, chin, ting, chin, ting. Sin embargo, la gente sabe que si estoy por un largo tiempo en un lugar y haciendo un producto, un servicio, es porque es bueno, o sea, es imposible que un producto o un servicio eh, manté, se mantenga en el mercado y sea malo. Si no lo hago porque me gusta ayudar, o sea, tenemos otros negocios, o sea, compramos, vendemos combustible, eh, tengo todo lo de los, tenemos todo lo de los libros, raíces. tenemos lo de bienes raíces, o sea, tenemos una empresa de préstamos. Sin embargo, nos gusta dar cursos, o sea, realmente es parte de nuestros servicios, es parte de nuestra escalera de productos, porque nos gusta ayudar. Entonces, y, y yo le, le digo a mi amigo, es que tenemos que ser intensos, o sea, las, la clave en las ventas es ser intensos. Ahorita platicábamos de, de gente que ya está en el mercado por mucho tiempo, de Alex Day, por ejemplo él tiene 40, 50 años dando cursos o sea Robert Kiyosaki tiene como 30 años dando cursos, eh, ¿Por qué venden lo que venden, porque se han mantenido el mercado, porque han sido intensos, porque lo siguen haciendo, entonces de eso se trata, ¿no? o sea, si no eres un tomador de pedidos, si tu empresa no hace llamadas, no hace marketing no hace eh, la prospección, no va y prospecta en frío, no va y toca puertas realmente estás tomando pedidos, no estás vendiendo realmente y yo pienso que el principal objetivo del dueño es estar buscando la venta, estar buscando cómo hacer crecer el negocio. Y es ventas, mercadotecnia y todo lo que tiene que ver con planeación estratégica. Pero ventas es la principal. Si no hay ventas, no hay negocio. Y ventas no es que te lleguen los pedidos. O sea, si sí es ventas, pues, pero lo que me refiero es, eso ya es una venta que ya se logró. Ahora tienes que buscar levantar a tus vendedores incentivarlos, programarlos, sobre todo tú como dueño, ¿verdad? Estarlo haciendo para que la gente se impegne de eso. Sí, y, y, y tiene que ver mucho con eso, o sea, es el estar ayudando a las personas a que realmente sientan que tu producto o servicio es por encima de cualquier cosa mejor que cualquier competencia que puedas tener. Eso primero lo tienes que tener claro tú. Si no tienes claro tú, va a ser muy, complejo lograr esa intensidad. Porque es, o sea, digo y ¿sabes qué? Es cómo damos consultoría a los clientes. Cómo les ayudamos a vender. Cómo les ayudamos a, eh, a que tengan un mejor equipo de trabajo. Cómo les ayudamos a, a que ellos cambien ese chip para que realmente vean que su negocio puede crecer. O sea, todo eso, yo estoy tan convencido de lo que, pod de lo que podemos hacer que eso es lo que vamos y vendemos pero es lo mismo, si tu negocio es de pintura si tu negocio es una refaccionaria si tu negocio es... despacho, un, contable. Un despacho contable si tu negocio es bienes raíces, si tu negocio es lo que sea tú tienes que estar tan convencido de eso para poder hacer que cualquier contacto con el cliente él sienta que lo estás ayudando el, el domingo, estaba hablando de unos empresarios de bienes raíces que asesoramos que ellos venden terrenos en Tulum entonces, me dice, no, lo, lo que pasa es que pues le estaba insistiendo al cliente, traen un prospecto ahí, de una venta grande, como 40 millones de pesos, y, y, y me dice, es que le estaba insistiendo, dice dice, ya, ya me dice que sí, pero como que no se convence. Entonces, yo escucho las llamadas y yo digo, ay, pues es que yo no te escucho tan convencido a ti, y el tema aquí es, muchas veces, y esto lo vemos más en detalle en el taller de, de Vende 500% más, verdad pero es algo por lo cual no ven un, un, un vendedor o un empresario, el dueño, es que no encuentra la objeción del cliente. ¿Y por qué no encuentra la objeción del cliente? Porque se está enfocando en la comisión o en cuánto voy a ganar yo, en cuánto voy a ganar yo como vendedor. Pero es muy fácil encontrar la objeción del cliente cuando lo quieres ayudar. O sea, cuando él siente que lo quieres ayudar, se abre completamente y te empieza a decir, te empieza a abrir la caja de Pandora, no te dice, no, mira, es que traigo esta bronca, realmente mi miedo es tal, eh, lo que necesito es alguien que me ayude a hacer tal cosa. Entonces, si tú no logras descubrir eso y él no siente esa ayuda, va a ser demasiado complejo llegar a un cierre. Y, y esto aplica en cualquier cosa, ¿no? o sea, desde vender un libro hasta vender un terreno de 50 millones de pesos. ¿no? Entonces... Eh, es bien, bien importante estar programado de esa manera. Y eh, como les digo, digo, eso lo vamos más en detalle en el, en el taller de 25% más. Pero eh, esto que, yo sé que esto que te estamos diciendo en este momento te está haciendo sentido y más allá de eso es que lo apliques. O sea, pruébalo porque nosotros lo hacemos todo el tiempo y, y si quieres que alguien te diga qué es lo que tienes que hacer de forma adecuada o qué tienes que cambiar en específico porque llegan muchos empresarios al taller y nos dicen, oye, pues es que yo estoy haciendo esto, y yo creo que está bien, y pues no necesariamente está bien y eso le estás enseñando a tus vendedores por eso las ventas están así, ¿no? entonces, entrénate y, y acércate a alguien que creas que te pueda ayudar ¿no? sí y, y fíjate que es, es importante el, el el entender y el meter en tu cabeza que estás para ayudarle, y que le vas a servir a la gente, y que vas a Realmente lo que, es, como comenta Ramiro, que estés convencido que tu producto o servicio va a cambiar la vida de la persona. Y es que yo, yo, yo pienso algo, o sea, tenemos muchos clientes de muchos años y realmente ellos compran lo que les digamos, pues. O sea, realmente meten dinero en nuestro fondo de inversión, si tenemos un fondo de inversión, eh, compran lo que les digamos, ven, o sea, si les vendemos terreno los compran, ¿sí? ¿por qué? porque confían en nosotros, y eso tiene que ver con que sabes que le vas a cambiar la vida a la otra persona con lo que estás haciendo, entonces, pero primero no tienes que estar convencido tú, tienes que estar convencido tú, tienes que estar programado tú, y entender que toda tu vida vas a vender si quieres ganar mucho dinero. Ahora, lo importante de todo esto es que las ventas lo haces aunque no quieras, o sea, de una forma u otra, eh, puede ser que César diga, no, es que yo no vendo, o sea, yo soy marketing, o sea, estás vendiendo de cierta forma, ¿no? O sea, el no vender también es vender, me explico, el no hacer algo también es vender. Entonces, qué mejor que estar entrenado, qué mejor que sea? es un sistema. Nosotros usamos un sistema, como dice Ramiro Gal, vende 500% más, que utilizamos PNL, usamos hipnosis y siempre estamos utilizando y viendo porque lo hacemos de lo que, hace, de lo que aprendemos todos los días y de lo que estamos aplicando. Entonces primero es que tengas la programación correcta en tu cerebro, ¿verdad? primero que vender es servir, que vender es una habilidad de vida y lo segundo es que empieces a utilizar el sistema que ya está comprobado numéricamente, científicamente y con millones de personas que hemos, lo hemos utilizado para que multipliques tus ventas si te fijas, es un proceso pues pero yo pienso que lo principal es que tomes la decisión y que te entrenes y que ya sabes qué, pues no sé hacer no sé vender, no sé, no sé cómo hacerle para duplicarte, duplicar, triplicar ventas entonces, cuando das ese brinco y dices, quiero hacerlo, y pagas el precio, es cuando se empiezan a dar las cosas, ¿no? Sí, eh, y, y muchas veces eh, se empiezan a desencadenar de, desde que uno empieza a escuchar información distinta, porque muchas veces lo que sucede, y eso digo me está pasando ahorita con varios clientes, pero específicamente con uno de reclutamiento, que las ventas no levantaban y, y había una inconsciencia porque se escuchaban las voces internas nada más y eh, cuando la dueña eh, y algunos de los líderes tomaron un taller con nosotros de ventas literalmente abrieron los ojos o sea, abrieron los ojos de decir oye, es que pues nos podemos quedar así toda la vida facturando lo que estamos facturando pero si pues, el cliente un día nos dice bye pues, pues ya valió y, y el tema aquí es que no estamos haciendo nada para poder remediar eso y, y, y una vez que fueron al entrenamiento y que les ayudó a abrir los ojos de qué es lo que estaba pasando con el negocio ahorita hay mucha urgencia por vender y hay mucha urgencia porque casualmente pasó lo que tenía tenían miedo o sea, algunos clientes dijeron oye, no, sabes que como que ya siento que tu servicio pues ya no es el más adecuado, entonces, pues muchas gracias. Y te recorto la facturación en la mitad. Y dices, ay, güey, ¿está bien o está mal? Pues ni está bien ni está mal, el cliente está en todo su derecho. No, y es un ciclo, pues, es un ciclo, sí, tienes que entender. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Lo que tienes que hacer es que todo, o sea, tienes que entender que todo el tiempo estás vendiendo, todo el tiempo tienes que estar vendiendo, todo el tiempo tienes que estar haciendo que sea la cartera, son ciclos, entonces... Si tu producto es muy bueno, porque el servicio que hacen es muy bueno. O sea, les hemos referido a algunos clientes y los clientes, yo escucho y me dicen, oye, no manches, eso es una de las mejores personas que me han contratado. O sea, se dedican al reclutamiento. Entonces yo voy y les digo, y dicen, ay, ¿en serio? Y yo, sí, o sea, estás ayudando mucho. Entonces, es muy bonito cuando se escucha eso y cuando yo veo las caras de ellos que dicen, oye, pues realmente sí podemos ayudar a la gente. Y entonces ahora los veo en juntas de venta donde... Literalmente se abren y dicen yo estoy aquí para ayudarte y para hacer lo que tú me pidas y para hacer lo que tú me digas Yo te voy a ayudar a reclutar a quien tú me pidas y te lo prometo que la persona que te voy a traer va a ser la persona más adecuada Y los clientes están bien contentos inclusive están reconectando a clientes del pasado Porque los están escuchando con un speech diferente Claro. Y es muy bonito ver eso ¿verdad? pero es en la medida en la que te entrenas, es en la medida en la que tomas acción. El detonante de que la empresa ahorita esté en esta revolución no es porque esté, pues está mejorando, o sea, digamos que está haciéndose una revolución para poder crecer, pero el detonante de eso fue que los dueños, así como tú y los líderes, se entrenaron y escucharon información completamente distinta a la que han venido escuchando y tomaron acción, eso es lo más importante. Sí, lo más importante es que te pongas tu meta. Hace rato platicábamos o sea, aquí con nuestro buen amigo César, que nos ha ido con los podcasts. Y hace un excelente servicio, por cierto. Lo recomiendo. ¿Cuáles es tus redes sociales? César Adrián MX. César Adrián MX. Si es tu podcast súper profesional aquí con el, el ingeniero César, por favor. Este También tiene servicio de marketing, ¿verdad? Sí. Sí, servicio de marketing y sí, podcast. Sí. Eh, platicábamos que que le decía a uno de nuestros clientes, que tiene un despacho contable, de que el taller de ventas era el más poderoso. O sea, el taller de ventas es el más poderoso que tenemos. ¿Por qué? Porque hace que dupliques, tripliques ventas. Pero realmente tienes que conocer el sistema. O sea, una vez que lo conoces y lo empiezas a utilizar, te empiezas a dar cuenta que, que es muy poderoso. Pero lo que quería comentar es que esto es un juego de números. No es un juego de números, me refiero a que yo cuando estoy haciendo negocio, cuando estoy viendo, analizando un negocio, cuando estoy viendo mi propio negocio en la entrada, pienso únicamente cuántas llamadas hicieron, cuántos Whatsapps hicieron, cuántas cotizaciones hicieron, porque es un juego de números, las ventas son un juego de números, y cuando lo empiezas a entender, lo empiezas a jugar de la forma correcta, yo pienso que es otra vez es un juego que tenemos que hacer que sucedan las cosas y mover las piezas y entrenar para que se dé adecuadamente, empiezas a tener resultados como si te metieras a la Matrix y tienes que decir, oye, tengo que mandar... Mil WhatsApp diarios, tengo que hacer 500 llamadas diarias. Oye, yo nomás puedo hacer 50, pues ya me contrato gente. Y es el momento en que las ventas empiezan a subir. Pero para eso es, otra vez, tienes que tener intensidad y tienes que tener persistencia. ¿Por qué? Intensidad es estar haciendo siempre y persistencia es no soltar a un cliente hasta que pague, pues. Ah. O sea, y para eso se necesita entrenamiento, para eso necesita alguien que te dé seguimiento, para eso se necesita. O sea. Imagínate hacerle 50, 60 llamadas a un solo cliente. Yo, yo, yo les he platicado esta historia, pero se lo a otra vez. Mi primer millón de dólares que yo gané en un mes, un millón de dólares en un mes, fue después de hacer 54 llamadas a un cliente chino, en una empresa que se llama Golden Dragon, que, que fabrica en cobre. Y después de las 54 llamadas y dos visitas a Shanghai, a sus oficinas corporativas, sin que me pagaran nada, me dieron el proyecto. Entonces si quieres ganarte un millón de dólares pues tienes que, ser intenso. tienes que ser intenso tienes que ser persistente tienes que aumentar tu volumen de ventas de whatsapps de ser muy inteligente y una vez que lo hagas tú o sea empezar a porque platicamos también con los de bienes raíces porque también vendemos eh, tierras y, eh, y tenemos clientes que lo hacen entonces nos decían oye no es que quiero contratar a vendedores está bien, está bien contrata a vendedores sin embargo tú tienes que dar resultados primero o sea, tú como dueño de empresa tienes que agarrar el teléfono y ponerte a hacer llamadas y tienes que ponerte a mandar WhatsApp, si tienes que... La mía que eso haces es la mía que te das cuenta qué se necesita y qué tipo de gente requieres para que y, se ponga a vender, ¿no? Y sobre todo cuando vas empezando, o sea, por ejemplo, pues estos chavos digo, tienen un equipo chico, son, son cuatro o cinco personas, entonces decíamos, oye, pues, pues quiero... dice, pues yo quiero que la demás gente venda, entonces cuando dicen, oye pues yo voy a vender y es un equipo chico, ¿y tú qué vas a hacer? Hermano? o sea, ¿tú qué estás haciendo? si tuviera 50 personas te diría, bueno, se puede entrar a la gente pero si vas empezando, tú primero tienes que hacer las cosas tú primero tienes que hacer que pasen las cosas porque si no la gente no tiene claro cómo hacer las cosas porque no tiene el ejemplo entonces como líder, tú tienes que ser ejemplo o sea, tienes que ser ejemplo tú como dueño, tú como empresario todo el tiempo está vendiendo porque muchas veces, digo, y esto, digo, yo sé que hay gente muy buena allá afuera y, y, y, y hay mucho, el speech es, es muy común, el de delega todo y haz que tu negocio funcione solo. ¿Es posible? Sí, sí es posible. El tema aquí es que no es como que, ah, bueno, entonces ya todo hagan ustedes y pues yo ya me voy y pues ahí tú vende, tú haces marketing y tú, todo, pues, no es tan así, porque la gente, si realmente tú no, no tienes claro qué es lo que hay que hacer, es muy complejo darle seguimiento, es muy complejo entrenar a la gente, es muy complejo hacer que pasen las cosas. Entonces, primero lo haces tú y luego entrenas a alguien para que te vea haciendo esas cosas. Y para, después de un periodo de tiempo que ya tienes un equipo de trabajo, va a ser más sencillo decir, ah, ya sé cómo hacer las cosas, entonces ya esa persona queda entrenada. Y ahora sí, puedes delegar todo el resto del proceso al, al demás equipo. Pero primero te tienes que entrenar tú. Si no tienes idea cómo hacerlo, y, y si le quieres ahorita, si en este momento tú le quieres echar la culpa a alguien dentro de tu negocio, a alguno de tus líderes, no es culpa de él. Es porque tú no has tomado acción y no te has entrenado. ¿Quieres duplicar o duplicar ventas? César. Sí. 100%. Entrénatelo. Ah, o sea, si te entrenas, ¿qué va a pasar? Se va a multiplicar todo. O sea, por dos o por tres. Fíjate que hay un concepto clave que conforme iba Ramiro diciéndome que entrenate, entrenate, entrenate. Pero que me quedó muy claro en mi cabeza y es, después de que haces, no sé, llamadas, 3.000, 4.000 llamadas tú, telefónicas. Y que mandas 10.000 WhatsApps con tu teléfono. O sea, imagínate 10.000 WhatsApps y 3.000 llamadas. El volumen que vas a traer de prospectos y de ventas se va a duplicar o triplicar o sea sin embargo todo tiene que ver con que tengas las herramientas que tengas el sistema que lo estés haciendo me explico pero el, una vez que haces eso o sea yo, yo recuerdo siempre o sea siempre que he necesitado generar más dinero para poder o que hemos necesitado generar más dinero para poder eh, comprar más o invertir más o etcétera es aumenta el volumen de ventas Aumenta el volumen de llamadas, aumenta el volumen de email, aumenta el volumen de WhatsApps enviados. Aumenta tu. O sea, nosotros tenemos una base de datos de casi 30.000 personas, pero, oye, si no tienes base de datos, pues aumenta el marketing para que llegue más base de datos. Es cuestión de números. ¿no? O sea, si tienes 10 clientes, ¿por qué tienes 10 clientes? Por las llamadas que has hecho, y por los WhatsApps que has enviado, y los correos que has enviado. Está muy poderoso eso, fíjate, o sea, es... Sí. Eh, no eres la persona. Tienes las ventas que tienes por las, por las llamadas que has, hecho, las que has hecho, los Whatsapps que has enviado, los correos que has enviado y la base de datos que has generado. Exactamente. Pero son las cuatro, pues, porque yo conozco mucha gente que tiene base de datos, y mucha base de datos. Pero es, ¿qué haces con esa base de datos? ¿A cuánto les has llamado? ¿A cuánto les han mandado correo? Uh -huh. ¿Qué eres tan estructurado tienes tu seguimiento? Yo la verdad me hace falta mucho, o sea, como vendedor, aun cuando he llegado a un tope y he ayudado a vender gente miles de millones de dólares Tengo todavía deficiencias, pues, y ahorita estoy pensando, ¿cómo le hago? ¿Qué tengo que hacer para estar generando más? O sea, ¿cómo le hago para mandar más whatsapps? ¿Cómo le hago para hacer más llamadas? ¿Cómo le hago para generar más base de datos? Mi cerebro está... ¿Por qué? Porque necesito que crezcamos como negocio Pero eso es lo que tienes que pensar, o sea... Ahora, yo ya tengo el sistema, ¿no tienes el sistema? Pues entrénate, sí, hay, un hay un sistema específico que te dice, oye, esa es una llamada telefónica, la tienes que hacer así, así, así, tienes que hacer esto para poder empezar a vender tienes que hacer esto, para poder empezar a hacer eh, mercadotecnia, a clientes tienes que hacer esto, este es el sistema, entonces, sin embargo hay gente que sabe mucho pero no hace mucho, aquí no es lo que sabes, sino lo que haces con lo que sabes Ahora, probablemente estás pensando que te queremos vender. Yo sería incapaz de eso. Y, y sin embargo, voy a aclarar y voy a plantear todo el contexto de lo que está sucediendo en este momento. Es, tú en este momento estás escuchando y o viendo el podcast en nuestras redes. Y tú has visto que con toda esta información que te hemos dicho, tú has sentido la ayuda. Porque te hemos dado o sea, consejos, te hemos dado anécdotas de lo que nos ha pasado, casos y yo sé que te has hecho sentido mucha información de la que te hemos dicho y probablemente estás pensando que te queremos vender, pues obviamente si sí queremos empujarte a que vayas a nuestro taller y probablemente pienses digas, uy estos ya nos quieren vender otra vez, o nada más están haciendo el podcast para vender, yo te digo ¿qué estás haciendo tú? ¿tú como dueño, qué estás haciendo? ve lo que estamos haciendo nosotros lo que estamos haciendo nosotros es empujar un negocio es qué estás haciendo tú si tú ahorita estás culpando a tus vendedores si tú ahorita estás culpando al mercado a la competencia a que Semana Santa y no te van a comprar tú estás viendo hacia afuera pero qué estás haciendo tú, vete en un espejo y ve qué es lo que estás haciendo alineado a poder venderlo si realmente la respuesta es que estás haciendo poco lo que tienes que hacer es entrenarte tomar un sistema disciplinarte y hacer que pasen las cosas y para eso, si no lo estás pudiendo hacer solo, la respuesta es que necesitas a alguien que te pueda guiar y que te pueda empujar a hacer eso, ¿no? Para eso es nuestro taller. Es correcto. Eh, y bueno, eh, damos taller cada mes, cada mes, cada mes y medio, eh, en México, en Monterrey y en Estados Unidos. Lo que te digo es, es entrenarte. Lo importante es que tú tengas el entrenamiento, que sepas vender, que tengas una línea y sobre todo que tengas el seguimiento, porque no es lo mismo... Eh, Hacerlo solo, hacerlo alguien, con alguien que te puede alinear y decir qué hacer cuando suceden las cosas, ¿no? O sea, oye, ¿qué pasa si te mientan la madre mientras estás haciendo llamadas? ¿Qué pasa si el cliente no me contesta? ¿Qué tengo que hacer si el cliente se molestó? Todo es un sistema, es un sistema. Entrénate y acuérdate que vendré a servir, vender es ayudar. Y cuando eso lo programas, tu vida va a cambiar radicalmente. Tenemos un taller de ventas cada mes y medio, cada dos meses inscríbete por favor a la gente que se inscriba le vamos a dar un 30% de descuento el, el próximo que tenemos es un mes entonces vale eh, 750 dólares te lo vamos a dejar en 500 dólares 30% de descuento eh, asiste al taller por favor, te lo prometo que va a cambiar tu vida completamente comparte el video con la gente que, te haya, que sepas que le puede servir y que necesita esto porque es una herramienta, nosotros lo hacemos para ayudar, para servir sabemos lo que va a suceder contigo cuando te entrenes con nosotros y lo que vas a vender